Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, en un ratito juega, está jugando la selección Argentina Contra eh, la selección de Arabia Saudita Ahí vamos a estar viendo el calentamiento previo de los muchachos que están calentando Mira, Leo Messi un crack, boludo eh, Y como les dije, ¿qué pasó ayer? Eh, Inglaterra le dio un paseo bárbaro, por éxito a Qatar que Obviamente eh, Era lo que iba a pasar, boludo, era obvio que iba a pasar eso a ver, vamos a ver qué hacen los pibes. El autor también si está medio cagado, sí. 2014, sí. ¿Y de qué forma? Bueno, pará. El gol que le hizo en la Copa América de Estados Unidos es el mejor. Imposible. Estoy buscando la formación, boludo. A ver cómo sale Argentina. El Mundial, es ese. Sí, sí, creo que fue ese. A ver, la formación de la selección argentina. Son las 6 y 30 de la mañana, boludo. Sueño tengo, man O sea por la selección Emiliano Martínez con el, el, el Diu Martínez atrás eh, Nahuel Molina de 4 El Cuti Romero de central por derecha Otamendi de 6 Tagliafico de 3, boludo, Mira que raro Por lo general Por lo general eh, juega Bueno, juega, juega Tagliafico Pero podría haber estado el huevo Acuña tranquilamente eh, Rodrigo de Paul Leandro Paredes eh, Alejandro Gómez mira el Papu Gómez juega eh, Papu Gómez, Leo Messi, Lautaro Martínez Y Ángel Di María eh, Bueno, es un 4-3-3, boludo, clavado Cuatro defensores eh, Molina, eh, Cuti Romero, Otamendi Tagliafico Tres volantes, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes Papu Gómez, Leo Messi, Lautaro Martínez Y Di María arriba Bueno, no está mal, me gusta la formación mi, mi percepción para este partido Es un 3 eh, Yo no sé si 3 a 0 o 4 a 1 Creo que gana Argentina 4 a 1 para mí, me la juego Ayer dije Inglaterra 3 a 0 La verdad es que no terminé de verlo, no sé cómo terminó de salir boludo. Pero creo que Ahora vamos a ver Qué hacen los pibes de paso Un abrazo enorme para el Gran Pipa, la gran cabra de la Copa América El Gran Pipa de Tandil Siguiendo por Sports Junto a Sandriti y toda su banda Esperando por una nueva presentación argentina En este caso en la Copa del Mundo Se presentará una Copa del Mundo Un simulacro, una Copa del Mundo gigante La van a llevar con un carrito Al círculo central Y hará su inauguración bueno, Ahí ya se van los, los muchachos para, Directamente para el vestuario Ellos van a cambiarse Faltan 20 minutos para que arranque Con 6 y 40 de la mañana No puedo más Estoy destrozado, tengo los ojos rojos. Bol. Qué grande Leo. Bueno, chicos, eh, nada. Déjenme abajo en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Así ya me voy a poner a ver. No sé si ya puede transmitirlo en vivo, porque seguramente van a estar eh, todos los Los mecanismos de YouTube para ver quién lo transmite como para romperte bien el culo, me parece. ¿no? 6 a 2, boludo, mirá. Inglaterra contra Irán ayer. Me rompió bien el culo. Eh, Bellingham saca... Sterling, Rashford y Grilich a los 90. Y Taremi. Eh, ¿Qué hizo los dos, Taremi? Te dirán. Bueno, 6 a 2. Yo dije 3 a 0. Era obvio le iba a dar una paliza bárbara. Así que, bueno, amigos, déjenme en los comentarios a ver qué piensan ustedes, cómo va a salir el partido. Y eh, vamos a Argentina, olvídate, boludo. Y si es Cabala, hacemos esto todos los partidos, aunque jueguen a las 2 de la mañana, boludo. Que me levante destrozado y hecho mierda. Eh, ¿Van a dar qué la formación es? Amantes del fútbol. nos preparamos para vivir, sentir y disfrutar una nueva Copa del Mundo. Qué lindo esto, boludo. Cómo me gusta la previa, boludo. Aquí en Tays Sparts, desde Doha, Qatar, en este estado imponente, el escenario donde será la finalísima de esta Copa del Mundo. Qué lindo, boludo. Por junto favor, a que a gana Argentina, a Edul, loco. Cuatro años. A... Cuatro años esperando el Mundial lo boludo. Una nueva ilusión. Esta nueva ilusión. Encima, en Rusia 2018 no fue para el reverendo culo, o sea, pensá que... No fue para el orto, boludo. No jugamos nada, amigo. Ya me estoy comiendo las uñas antes de empezar, boludo. Vamos, Angelito. Y María. Vamos, carajo. Va bien, la conchita hermana. Llegando a las 13 horas, aquí en Qatar. Una temperatura extraordinaria, magnífica. Bueno, me voy, me voy a dar el partido, bro. Voy a, a ver si, si se puede transmitir, Fuera aunque sea estadio. algo, o el sonido, no sé, voy a ver, voy a ver qué se puede hacer. Eso, sí. Díganme qué carajo, quién carajo gana el partido para ustedes. Brillante. Para mí, ya te digo, es un 4-1 para mí. Hagan sus apuestas. Besos. Chau, chau. chau.